Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este interesante, este hermoso traje Este hermoso disfraz de Bender Rodríguez ¡Vamos! En esta primera parte te enseñaré cómo diseñar y hacer una parte del casco de Bender ¡Vamos! vamos! cartón cartulina, voy a trazar dos marcas, la primera a 3 centímetros y la otra a 12 centímetros, luego voy a trazar una línea entre 6 centímetros y luego dejamos que llegué hasta faltando 6 centímetros para el otro lado para el otro extremo hago lo mismo con la parte de abajo también trazo una línea de las mismas dimensiones después trazo un punto medio entre los finales de las líneas con un compás trazo un semicírculo entre los extremos no se sé, ve muy bien pero ahí hay un semicírculo lo mismo al otro lado y luego lo recorto puede ser con un bisturillo con unas tijeras ¿Qué que mejor Personalmente voy a utilizar las tijeras para no tirarme más la mesita Para no bañar más mi mesita centímetro de cada uno de los lados para saber por dónde voy a pegar esta cosa esa va a ser la pestaña para pegarla la pegamos con una línea de pegamento puede ser pegamento blanco silicona cualquier cosa pues aquí hay muchos pedazos de papel periódico Colbón en el globo y la esparso. que recorté 1 a 1 capas sucesivas de colbón y más pedazos de periódico, más pedacitos de papel. un ventilador para secarlo más rápido voy a medir el diámetro de esto en un metro pues con qué más lo voy a medir ¿no? Como pueden ver, me da 68.2 centímetros. Para mi diseño necesito el radio, ¿cierto? Entonces, para hallar el radio, utilizaré esta siguiente fórmula. Perímetro es igual a 2 pi por R. Entonces, paso este 2 pi para abajo de la P. Entonces, el perímetro sobre 2 pi, es igual al radio, ¿cierto? Entonces el radio es igual a 68,2 sobre 2 pi. Después hago el cálculo. 38,2 sobre 2pi me da 10.85 de radio entonces la parte de los dos tiene más o menos esta forma si la miramos de frente sería así si la miramos de frente sería algo así bueno este círculo acá el este círculo acá tiene 10 centímetros de diámetro o sea que el diámetro sería 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, como de aquí hasta acá tiene que haber 10.85 centímetros, entonces esta medida debería ser 5.85 centímetros, ¿cierto? Y en total, desde acá hasta acá. Serían 11.7 centímetros. Y pues sería más o menos así. no Estas son las medidas. Si miramos la cabeza de Bender. Es una vista superior. Vamos a ver que es un círculo. Al cual le podemos colocar un plano de coordenadas. La parte del visor estaría acá. La parte donde están los ojos sería esta. Entonces, si trazamos una línea tangente a la parte inferior de este círculo. Eh, esto serían unos 6 centímetros, más o menos. Y esto de aquí hasta aquí ya sabemos que son... 10.8 Y entonces Esto de acá Serían 10.8 más 6 centímetros Serían 16.8 centímetros ¿Cierto? Hay una parte donde comienza el círculo Que es esta Entonces, ahí, desde aquí hasta aquí, habrían 10.8 menos 5 centímetros. O sea que estos serían 5.8 centímetros. Y esta parte de acá tendría otros 2.5 centímetros más. Así que esto de acá sería... Eh, 8.3 que sería 5.8 más 2.5 y finalmente acá sería la coordenada 10.8 cierto entonces esta altura ya la sabemos esta la podemos sacar con el, con el con el con el compás nos faltaría averiguar esta acá cierto entonces primero vamos a sacar esta h1 la que en 10 de acá hasta acá y para ello vamos a utilizar la fórmula del círculo que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r que en este caso es 10.8 o sea eh, 8.3 al cuadrado más y al cuadrado me va a dar un igual a 10.8 cierto entonces y me va a dar un igual a la raíz cuadrada de 10.8 al cuadrado menos 8.3 al cuadrado listo después de computar con la calculadora y la altura H2 me 9.89 centímetros Surprise, motherfucker. El desarrollo de la parte que cubre los ojos de vender sería más o menos algo así. Acá en esta especie de, de cilindro truncado, creo que se llama cilindro truncado, vendría más o menos así. Tran. Acá vendría toda esta parte del semicírculo y acá vendría otro cilindro truncado y acá otro semicírculo ¿cierto? ¿cierto? esta parte de acá para hallar estas alturas de acá pues se divide entre cuatro partes Y aquí colocamos la altura que sacamos en hace poco, que acabamos de sacar. Este semicírculo es muy fácil de hacer, simplemente se saca con el compás. Radio es 10.8. Esta altura de aquí hasta acá ya dijimos que era... Seis punto este de acá lo calculamos y nos daba 9.8 y esta parte de acá, pues simplemente se saca, ya les dije cómo. Y esta distancia, esta distancia es 2 por diez, menos diez, lo cual es igual a once, punto seis, y esta distancia de acá hasta acá saca de la siguiente manera pi por r el cual me va a dar un igual a, eh, igual a, a pi por 5 entonces pi por 5 15.7 y esta distancia se divide entre cuatro distancias iguales.